Considero que el proyecto APD es uno de los que muy rápidamente, digamos que en muy poco tiempo, eh, ha desarrollado herramientas metodológicas para la atención a población vulnerable y desplazada con un alto nivel técnico de compromiso en el que se es, ha sido un modelo para artesanías de Colombia de trabajo interdisciplinario, digamos que. Eh, el trabajo de, del diseño con las comunidades en, en muchos sentidos se abordó muy desde la perspectiva de diseño en algún momento de la historia y eh, me parece que APD logró eh, consolidar una mirada de varias profesiones atendiendo una problemática compleja en la que no solo eh, se trabaja en la gestión comercial y en el desarrollo de productos, sino se trabaja en las comunidades y desarrollando otros elementos eh, sociales, eh, organizacionales y otro tipo de acompañamiento que me parece que son un modelo no solo para el trabajo que se hace en Artesanías de Colombia, sino en general para, para el trabajo que se puede hacer eh, con cualquier comunidad, incluso no necesariamente artesanal. Creo que es un modelo de atención integral. Pues definitivamente y en el momento que vive el país creo que APD se convierte como en el proyecto estratégico para, para atender este nuevo escenario de paz que, que vamos a, a enfrentar, digamos que eh, a, a enfrentar, a apropiar, a disfrutar también, si, si es posible decirlo, eh, la metodología que se ha desarrollado logra eh, no solo, digamos, que hacer un acompañamiento integral a, a estas comunidades, sino dar nuevas opciones y nue nuevas posibilidades de inserción laboral, incluso desarrollar eh, de una manera fuerte y consolidada aspectos de identidad, sentido de pertenencia. Yo creo que definitivamente la mejor forma de tener una alternativa eh, de vida Digamos que después de que un estado o muy aislado o, o, o muy comprometido en su seguridad eh, es a través del trabajo. Y lo que brinda a PED es un modelo de trabajo. Es la posibilidad de enriquecerse, de crecer, de tener ingreso económico, pero sobre todo es una verdadera alternativa. De, de orgullo, de visibilización, de, de configurar sentidos mucho más profundos incluso al nivel de la comunidad, cuando todos hacemos lo mismo y lo hacemos bien y tenemos la posibilidad además de vivir de ello eh, y diferenciarnos y ser reconocidos por una hacer en, en particular, creo que es un sentido de orgullo y de desarrollo que es verdaderamente sostenible, ¿sí? cuando uno hace algo que además domina que en lo que además refleja tantos aspectos de sí mismo, el oficio y la técnica pueden ser universales, pero la identidad y la configuración en particular de un producto sí es particular de un grupo, de un colectivo, de una persona generalmente o de un colectivo. Entonces creo que es una verdadera alternativa de orgullo, de reconocimiento y de generación de ingresos.